Hoy vamos a ver el capítulo 9 de Blanchard, titulado el corto al mediano plazo, el modelo ISLM-PC. En este capítulo lo que vamos a hacer es incorporar dentro del modelo ISLM la curva de Phillips. O, en otras palabras, vamos a ver el equilibrio que se da en el mercado de bienes, en el mercado financiero y en el mercado de trabajo. En los capítulos 3 al 6 vimos el equilibrio en los mercados de bienes y financieros a corto plazo donde la producción es determinada por la demanda. Para el análisis de estos capítulos teníamos un supuesto básico que era que los precios se mantenían constantes. En los capítulos 7 y 8 empezamos a ver el equilibrio a mediano plazo, donde entonces dejamos el supuesto de precios fijos y vamos a analizar la variación en los precios a través del mercado de trabajo. Entonces analizamos aquí el equilibrio del mercado de trabajo, cómo afecta el desempleo a la inflación, también vimos la evolución de la curva de Phillips, cómo fue cambiando la forma en que los agentes económicos cambian eh, la forma en que estos eh, estiman la inflación a futuro, cuáles son las expectativas de inflación. Y en el capítulo 9, entonces vamos a combinar el equilibrio en el mercado de bienes y financieros con el equilibrio en el mercado de trabajo. Y con ello vamos a determinar entonces el desempleo, la inflación a corto y mediano plazo. o la producción potencial en este caso y el desempleo eh, o el pleno empleo en, el, en los mercados. Entonces, en, el capítulo 9, en, el, en este capítulo 9 vamos a ver el desarrollo del modelo ISLMPC. vamos a examinar la dinámica de ajuste de la producción y la inflación, también se analizará los efectos dinámicos de una consolidación fiscal, es decir, de una política contractiva fiscal en este caso, se examinan los efectos dinámicos de un aumento del precio del petróleo y se presentan las conclusiones. Entonces, para iniciar, vamos a recordar que la función de equilibrio del mercado ISLM, en este caso la IS, va a estar determinada por la producción, que es igual al consumo en función de la renta disponible, Y menos T, más la inversión que está en función de la renta o de la producción, más R, que es la tasa de interés real, más la prima de riesgo, más el gasto público, entonces en esta ecuación eh, se utiliza para eh, analizar la evolución de la producción en el corto plazo, a corto plazo entonces la producción está determinada por la demanda, es decir, por C, I y G, el consumo depende de la renta disponible, como ya lo mencioné, la inversión de la producción y el tipo de interés y la prima de riesgo, y seguimos con el supuesto del gasto público que es exógeno que en este caso es determinado por la política pública y no tiene una función específica. Entonces, primeramente vemos el modelo ISLM en el gráfico de arriba. Recordamos que en el eje eh, vertical tenemos la tasa de interés real, que es equivalente a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. Recordemos que esta es una forma eh, Digamos, simplificaba analizarlo, pero para convertir una tasa de interés nominal a una real ya tenemos una forma específica. Para simplificarlo utilizamos un aproximado que sería la tasa de interés nominal menos esa inflación esperada. Y en el eje X, entonces, vamos, en el eje Y vamos a tener esa tasa de interés real, que a su vez es la tasa de interés real implícita que determina el banco central. Recordemos que la LM, lo que va a determinar, o esa forma de la LM horizontal, lo que nos dice es que el Banco Central determina esa tasa de interés objetivo, en este caso determina una tasa de interés objetivo que es la tasa de política monetaria y que la establece a través de una tasa nominal, pero implícitamente el Banco Central establece una real descontando la inflación esperada. Y entonces vamos a tener que R va a ser la tasa de interés real objetivo del Banco Central o la tasa de interés real implícita eh, objetivo del Banco Central y la IS vamos a mantener... La misma forma, con pendiente negativa, entre más bajo sea el tipo de interés, más alto es el nivel de producción, entre más alto el tipo de interés, más bajo es el nivel de producción. Entonces, esta curva IS va a ser la relación entre la producción, o sea, Y, y el tipo de interés oficial, R, para unos determinados valores de impuestos, prima de riesgo y gasto público. ¿Qué significa esto? Cualquier variación en T, en X o en G, me va a generar una modificación o un traslado de la curva IS, sea hacia la izquierda o hacia la derecha y por tanto va a modificar el equilibrio en economía. Entonces, como mencionaba, un tipo de interés, cuando el tipo de, de interés oficial se, se reduce, aumenta la inversión, ¿verdad? entre más bajo sea el tipo de interés, más aumenta la inversión y conlleva un aumento en la demanda, un aumento en la producción y además, eh, recordemos que si nosotros, si se reduce el, el tipo de interés, se va a producir un aumento en la demanda, se si aumenta en la demanda, aumenta la producción, esto hace que el consumo aumente porque la renta disponible aumenta y a su vez la inversión vuelve a aumentar por la mayor eh, demanda. Entonces, eh, esto explicaría, recordando, lo que explicaría esta relación en el mercado de bienes. Ahorita vamos a ver esta curva de abajo, entonces en la ecuación para la curva de Phillips es la relación entre la inflación y el desempleo, entonces aquí nosotros tenemos, eh, la recordando que la inflación efectiva menos la inflación esperada va a ser igual a menos alfa eh, por la tasa de desempleo efectiva menos la tasa natural de desempleo, cuando la tasa de desempleo es menor que la tasa natural, es decir, cuando esta es menor que la tasa natural, la inflación efectiva resulta ser superior a la esperada. ¿Cómo lo analizamos? Aquí de manera sencilla. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la inflación efectiva va a ser igual y suponemos que alfa es menos, menos alfa es menos 0,75 y que la tasa de desempleo es del 6%. La tasa natural de desempleo es del 8%. Nos traemos esta que está restando, que es la inflación esperada, a sumar a la derecha. Suponemos que es un 5%, entonces decidimos entonces, eh, cuál es la inflación efectiva. Entonces, menos 0.75 por, por 6%, menos 8% más 5% me da un 6,5%. Es decir, la inflación efectiva lo vemos que es mayor que la inflación esperada, entonces en este caso lo que se genera son presiones inflacionarias. ¿Cómo lo explicamos de otra manera? Si la tasa de desempleo es un 6% eh, la efectiva y la tasa natural de desempleo es de un 8%, significa que la economía está trabajando por encima de su potencial y esto genera presiones inflacionarias, que es lo que mencionábamos en este caso, la tasa de desempleo es menor que lo que debería ser, en este caso, entonces, entre más baja sea la tasa de desempleo, más presiones hay sobre los salarios, sobre los precios, y eso genera entonces un aumento en la inflación. Entonces, esta diferencia entre la inflación efectiva y la inflación esperada lo que nos genera son presiones inflacionarias, es decir, uno, eh, en este caso 1,5 puntos porcentuales de incremento en la inflación, que en este caso lo, debe, lo veríamos aquí, donde la inflación es o la variación en la inflación sería positiva. Por el contrario, cuando la tasa de desempleo es menor que la natural, en este caso, eh, eh, perdón, cuando la tasa de desempleo es mayor que la natural, la tasa de desempleo natural, la inflación efectiva más bien resulta ser inferior a la esperada. Entonces hacemos el mismo ejercicio, ahora suponemos que la tasa de desempleo efectiva es 9%, la natural es 8%, es decir, la economía está trabajando eh, por debajo de su potencial entonces, este desempleo mayor lo que hace es que la inflación efectiva termine siendo menor que la inflación esperada. Entonces, eso genera presiones hacia la baja en la inflación, lo que sería un equilibrio por debajo de cero, digamos, donde se va a generar presiones hacia la baja en la inflación. Pero ahorita vamos a analizar bien esta curva. Entonces, tenemos la ecuación 9.1 donde la producción es igual al consumo en función de la renta disponible, más la inversión en función de la renta, más la, eh, de la, de la renta, la tasa de interés, más la prima de riesgo, más el gasto público. En esta ecuación se expresa en términos de producción, ¿verdad? que lo vemos el término Y, entonces lo que sigue es reformular la curva de Phillips, o sea, esto de anterior, la 9.2, para expresarla en términos de producción y no de, y no de desempleo. Entonces, tenemos esta curva de Phillips, la ecuación 9.2, la relación entre la tasa de desempleo y el, el empleo. La tasa de desempleo dividido entre la población activa, es decir, entre la fuerza de trabajo, entonces, o más bien, la tasa de desempleo la calculamos dividiendo la cantidad de personas desempleadas entre la fuerza de trabajo o la población activa, entonces vamos a tener en esta ecuación la tasa de desempleo va a ser equivalente a la cantidad de desempleados dividido entre la población, población activa, o también es igual a L que sería la población activa menos la cantidad de ocupados nos da la cantidad de desempleados, que es lo mismo que U, dividido entre la población activa, o lo hemos eh, simplificado va a ser igual a 1 menos la cantidad de D ocupados entre la población activa. Entonces, esta sería una forma o la simplificación de esta fórmula. Entonces, vamos a ver que, eh, reordenando los términos para expresar N en función de U, vamos a tener que N, en este caso, o pues, si tenemos nosotros U que es igual a U a 1 menos N entre L, y lo reordenamos, entonces tendríamos N va a ser igual a L, que sería la población activa, multiplicado por 1 menos la tasa de desempleo. Y 1 menos la tasa de desempleo sería lo mismo que la tasa de empleo. Entonces la tasa de empleo multiplicado por la fuerza de trabajo va a ser igual a la cantidad de empleo. En este caso entonces tenemos que el empleo es igual a la población activa multiplicada por 1 menos la tasa de desempleo. Entonces, si nosotros tuviéramos ahí N, que es igual a la población activa, que supondríamos, eh, por ejemplo, en 100.000 personas, multiplicado por 1 menos una tasa de desempleo de un 8%, nos daría 92.000 personas. Es decir, N va a ser 92.000 personas y el restante, o sea, la cantidad de ocupados son 92.000 y el restante de personas serían los desempleados. En este caso serían 8.000 personas entonces vamos a, a simplificar aún más y entonces vamos a tener que Y era igual a N recordemos en el capítulo anterior que habíamos hecho, eh, utilizado un supuesto muy simplificador donde la producción era igual al empleo, entonces si Y es igual a N, entonces Y es igual a L multiplicado por 1 menos la tasa de desempleo cuando la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo, entonces U es igual a UN. O sea, si la tasa de desempleo efectiva es un 6% y la tasa natural de desempleo es un 6%, entonces U va a ser UN. El empleo viene dado por N, sub N, que sería en este caso la cantidad de empleo natural, que es, refleja esa tasa natural de, de desempleo, y Y sería la, la producción natural, por así decirlo, la, el nivel natural eh, de producción o lo que en economía hemos llamado producción potencial o PIB potencial. Entonces, como Y es igual a N, entonces Y N es igual a la cantidad de trabajadores multiplicado por uno menos la tasa natural de desempleo y entonces como N, Y es igual a N, entonces lo mismo que decir que Y es igual a L, L que es la población activa multiplicado por 1 menos la tasa natural de desempleo. Entonces de esta forma nosotros tenemos el, la producción potencial. Entonces esta ecuación de acá lo que expresa es la desviación de la producción con respecto a la potencial o la desviación del desempleo con respecto a la tasa natural. Si nosotros tenemos la producción efectiva menos la natural, esto me, des, me refleja la desviación de la producción con respecto al nivel de producción potencial y esta de acá entonces nos muestra la desviación de la, del desempleo con respecto al natural. La diferencia entre la producción y la producción potencial se, se denomina brecha de la producción, es decir, la diferencia entre el PIB, potencial y el, el PIB potencial y el PIB efectivo va a ser esa brecha de la producción o brecha del producto como normalmente llamamos en economía. Entonces, si el desempleo es igual a la tasa natural, es decir, U es igual a UN, la producción va a ser igual a la potencial. Entonces, si utilizando la fórmula anterior, nosotros tenemos que U es igual a UN, entonces significa que, por ejemplo, sea 3% menos 3% me da cero. Entonces, no hay brecha en la producción, o sea, Y menos YN también me tiene que dar cero entonces no hay brecha al producto y la economía estaría trabajando directamente en su PIB potencial. Ahora, si el desempleo está por encima de la tasa natural, es decir, esta U es mayor que UN, significa que la economía está trabajando por debajo de su potencial, entonces directamente la producción, en este caso, estará por debajo de la potencial y la brecha de la producción es negativa. ¿Qué significa? Si la economía está trabajando por debajo de su potencial, significa que YN es menor, eh, perdón, que Y, que la producción efectiva, es menor que YN, que es la producción potencial. Entonces, esto me da un resultado negativo. Y por eso se dice que la brecha de la producción es negativa. La economía está por debajo de su potencial y el desempleo está por encima de del de nivel de natural de desempleo. Es una relación inversa. Entre más desempleo haya con respecto a natural, más bajo estará la producción efectiva con respecto a la natural. Ahora, si el desempleo está por debajo de la tasa natural, si este es menor que la natural, por ejemplo, que sea de 6% y la natural es de 8%, entonces esto me daría menos 2%. ¿verdad? es decir, estaría eh, una brecha este, en este caso donde el, el, el, la economía está funcionando por encima de su potencial y entonces esto me daría que Y va a ser mayor que YN es decir, va a haber una brecha positiva en eh, la producción que significaría que la economía está por arriba de su potencial. Entonces Vamos a ver en este, en este caso, dice sustituyendo U menos UN de la ecuación 9.2, es decir, de esta ecuación eh, de inflación menos, inflación esperada igual a menos alfa, multiplicado por U menos UN, si nosotros sustituimos esta ecuación por la que ya vimos en este caso, eh, menos L multiplicado por u menos un, vamos a tener que la, la variación de la inflación va a ser igual a, vamos a conservar menos alfa, en este caso, y le vamos a incorporar esta parte de la ecuación, entonces esto nos da pues, eh, de forma simplificada alfa entre n multiplicado por y menos yn, este y menos yn, que sería este, va a ser igual a 1 menos eh, L a 1 dividido entre menos L multiplicado por Y menos YN, que va a ser igual a la tasa natural, a la tasa efectiva de desempleo menos la tasa natural de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si Y menos YN va a ser igual a, eh, o el equivalente a L multiplicado por 1 menos la tasa natural, la tasa efectiva de desempleo menos 1 menos la tasa de natural de desempleo, cuando nosotros juntamos esta fórmula, es lo mismo que decir menos L multiplicado por U menos UN. Entonces, esta fórmula va a ser lo mismo que Y menos YN igual a menos L multiplicado por la tasa de desempleo efectiva menos la tasa natural. Y en este caso, entonces, va a ser este, lo mismo, en este caso, que 1 menos 1 dividido entre L. Eh, digamos, eh, trayendo esta, esta ecuación a la izquierda, multiplicado por eh, y menos yn igual a la tasa natural de desempleo, eh, la tasa efectiva de desempleo menos la tasa natural. Ahora, ¿qué es lo que se hace acá? En lugar de utilizar la inflación esperada, suponiendo que la inflación esperada es la misma del año pasado, es decir, si las expectativas de la gente es que la inflación de los siguientes 12 meses va a ser igual a la del, del, del año anterior, entonces sería lo mismo que decir, o pues, simplificadamente, que pi, la inflación efectiva menos la inflación pasada, va a ser igual a alfa entre L multiplicado por Y menos YN. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando la producción, en este caso, teniendo esta, esta nueva ecuación, cuando la producción es superior a la potencial y por tanto la brecha de la producción es positiva, la inflación aumenta. Esto lo vamos a ver entonces en esta gráfica. Ya habíamos analizado la tasa de interés eh, real y la producción que determinan el equilibrio en el mercado de bienes y el mercado de dinero. Ahora, en la curva de Phillips, en este caso vamos a tener en el eje vertical la variación de la inflación o la variación de la tasa de inflación, y en el eje Y, la producción. En este caso, vemos que en el punto A, vamos a tener el equilibrio en el mercado de bienes. Pero, en este caso, vamos a ver que el punto de equilibrio va a ser A, es decir, hay un crecimiento, en este equilibrio A, hay presiones inflacionarias. ¿Por qué? Si nosotros vemos la producción efectiva, Y es mayor que YN, es decir, la brecha de la producción en este caso es positiva. Y esto nos indica que esa brecha de la producción positiva nos va a generar presiones inflacionarias, es decir, en este caso la inflación efectiva sería mayor que la inflación pasada y conforme pasa el tiempo, mientras se mantenga este nivel de producción, va a estar generando inflación la economía, qué significa que si la inflación del año pasado era un 6%, ahora va a ser un 7%, el siguiente año va a ser un 8%, el siguiente un 9%, es decir conforme pasa el tiempo, mientras se mantenga este nivel de producción van a haber presiones inflacionarias, porque la economía va a estar trabajando por encima de su potencial, ¿cuál es el potencial? YN que es el nivel de producción de eh, pleno empleo o el nivel de producción del PIB potencial. Entonces, esta, esta gráfica lo que muestra la relación positiva entre la producción y la variación de la inflación. Entre más alto sea el nivel de producción y más alto sea la producción con respecto al potencial, entonces van a mantenerse generando presiones inflacionarias. Cuando la producción es igual a la potencial, entonces, la brecha de la protección de la producción es cero. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, la LM estuviera aquí arriba, en este caso, en la tasa de interés fuese más alta, el nivel de producción sería YN y entonces el nivel de producción sería igual al de el pleno empleo. Es decir, en este caso no habrían presiones inflacionarias. ¿Qué significa? Que si la inflación del año pasado fue un 6%, la de este año también es un 6%. Es decir, no hay presiones de la inflación porque se está en el equilibrio de pleno empleo. Este punto no significa que no haya equilibrio. Es decir, hay equilibrio en el mercado de bienes y mercado financiero, pero no es el equilibrio de pleno empleo. El equilibrio de pleno empleo me lo determina PC o me lo determina la eh, ecuación de la curva de Phillips, o la gráfica, en este caso, inferior. entonces Vamos a ver que, por tanto, la curva de Phillips cruza el eje de las abscisas, es decir, el eje X, en el punto donde la producción es igual a la potencial. En ese punto es donde el, se da el equilibrio del pleno empleo y eso es lo que me va a determinar si la economía está trabajando por arriba del pleno empleo con una brecha positiva o por debajo del pleno empleo con una brecha negativa. En este caso, por ejemplo, si la LM estuviera por arriba de, este, de, de, de la de pleno empleo, en este caso que la tasa de interés fuera más alta de la de pleno empleo, entonces daríamos un nivel de producción que sería Y', que estaría por debajo del nivel de producción de pleno empleo. En este caso, entonces, Y sería menor que Yn, la brecha de la producción es negativa y por tanto me genera presiones hacia la baja en la inflación. En este caso, ¿qué significa? Si la inflación del año pasado fue un 6%, la de este año sería menos de un 6%. Y conforme pasan los años de mantenerse la brecha de la producción eh, negativa, entonces en este caso habrían presiones constantes para que la inflación tienda a bajar. Ahora, la dinámica y el equilibrio en el mediano plazo. Entonces, supongamos el tipo eh, oficial elegido por el Banco Central es R. A este tipo de interés, el nivel de producción es Y. Ese nivel de producción implica una variación de la inflación igual a pi menos 1, eh, es decir, en la inflación efectiva menos la inflación del año pasado. Entonces, dice Y es mayor que YN la producción supera la potencial y por tanto está aumentando esta inflación. Siempre que se mantenga el equilibrio por arriba de este cero significa que hay presiones para que la economía esté generando inflación. Y esto entonces es lo que, les lo que se le llama recalentamiento o presiones al alza en la inflación. O sea, cuando decimos la economía está recalentada es porque está trabajando por encima de su potencial. Eh, recordemos en el tema de desempleo, si el desempleo es menor que el que debería ser, comienzan a haber presiones sobre los precios, los salarios y esto genera presiones inflacionarias de manera constante. Y entonces este sería el equilibrio corto plazo, es decir, este punto A, hay equilibrio en la economía en el corto plazo, pero es un equilibrio que está por encima del PIB potencial, es decir, no es un equilibrio de mediano plazo, el equilibrio de mediano plazo debería estar en YN ¿Cuál es ese equilibrio de mediano plazo? Donde no hay presiones inflacionarias en el mercado eh, de trabajo y donde la economía se encuentre entonces en pleno empleo, donde la tasa de desempleo va a ser igual a la tasa de desempleo esperada y la producción eh, va a ser igual a la eh, producción natural o la producción de pleno empleo. Entonces, en este caso punto hay equilibrio en el corto plazo, pero no hay equilibrio en el mediano plazo. Ahora, ¿qué sucede con el paso del tiempo si el tipo oficial no varía? Es decir, si este tipo de interés no varía, como mencionaba, si, es, si el banco central no interviene, constantemente van a haber presiones inflacionarias. Si el año pasado la inflación fue de un 6, este año puede ser de un 7, el otro año puede ser de un 8, el, siguiente de 9, etcétera, siempre que se mantenga por encima del pleno empleo van a generar presiones, entonces, ¿qué pasa si no varía R y tampoco se mueve la curva? IS? dicen, en este caso vamos a tener que la producción va a seguir por encima de esa potencial y la inflación va a seguir subiendo, sin embargo, la política económica en algún momento tendrá que reaccionar, es decir, el objetivo del Banco Central va a ser mantener una inflación baja y estable, entonces va a reaccionar. ¿Cómo reacciona? Subiendo la tasa de interés. ¿Para qué? Para que se reduzca el nivel de inversión, se reduzca la producción, se reduzca el, la demanda, se reduzca el consumo y se reduzca nuevamente la producción y se alcance un nivel de equilibrio, en este caso por debajo del inicial, pero igual al equilibrio del pleno empleo que sería YN. Entonces, el Banco Central elevará el tipo de interés oficial R para reducir la producción hasta la potencial y lograr que cesen estas presiones inflacionarias. Entonces, si LM inicial se mueve hacia arriba, vamos a tener un nuevo equilibrio que se da en YN, que es igual a la potencial. En este caso, habían presiones inflacionarias, pero conforme van subiendo las tasas de interés y va reduciéndose la producción, se reducen las presiones inflacionarias y se llega a un nuevo equilibrio YN. ¿Cómo se da ese proceso de ajuste y equilibrio a mediano plazo? En el equilibrio inicial, en este caso, en el punto de acá, ese, en el gráfico superior, el Banco Central eleva el tipo de interés a lo largo del tiempo, es decir, poco a poco va subiendo el tipo de interés hasta lograr que la economía se ubique en un nivel de producción de pleno empleo. Y la inversión, como se va a ir reduciendo y el consumo, van a ir ajustándose la y se va a ir reduciendo hasta caer en un nivel de producción menor al inicial. En el gráfico inferior, conforme la producción cae, la economía se desplaza hacia abajo a lo largo de la curva PC. Es decir, conforme va cayendo el nivel de producción, el nivel de equilibrio eh, o el equilibrio del mercado de trabajo se va trasladando hacia abajo en la curva PC hasta llegar al punto donde la inflación esperada es una inflación efectiva va a ser igual a la inflación esperada y se alcanza el pleno empleo. Este sería entonces el equilibrio en el mediano plazo, o sea, donde no hay presiones inflacionarias en A', entonces la producción va a ser producción efectiva es igual a la potencial y no hay presiones de inflación. Y entonces, a través de esto, nosotros determinamos cuál es la tasa de interés de, eh, natural de equilibrio. Entonces, también le vamos a poner ya no solo una R, sino Rn. n significa que esa es la tasa de interés de equilibrio en la, en la economía, que es consecuente con un nivel de producción del PIB potencial y con una tasa de, natural de desempleo. A esta Rn también se le llama... Tipo de interés natural, tipo de interés neutral o tipo de interés, de interés utseliano. Este corresponde a la tasa natural de desempleo y al nivel natural de producción. Si el banco central desea lograr una inflación estable y mantener la producción en YN, es decir, en el pleno empleo, ¿por qué no sube inmediatamente el tipo oficial a RN, o sea, al tipo de interés natural, de forma que el equilibrio a mediano plazo se alcance rápidamente. Es decir, si supiéramos que estamos aquí, porque el Banco Central no fácilmente traslada a RN a su natural y se vuelve al pleno empleo y listo, quedamos en equilibrio. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, en la realidad, el Banco Central siempre va a man desear mantener la producción en YN, o sea, la producción del PIB potencial, pero aunque en el gráfico parece muy fácil este ajuste, en la realidad el ajuste es mucho más complicado es decir, es muy difícil saber cuál es exactamente el PIB potencial y además que la economía es muy dinámica, el PIB potencial de hoy no es el mismo PIB potencial del de próximo año ni el del siguiente año, entonces por tanto cuánto se desvía la producción de, efectiva de la potencial es incierto, o sea saber cuánto es la desviación es incierto, hay un, hay un este, se hacen análisis para poder ver si la economía está por debajo de su potencial o por encima de su potencial, pero no hay una exactitud o un dato exacto de cuál es ese potencial eh, y además tampoco es un potencial permanente como mencionaba, va a ir modificando conforme se, se generen cambios estructurales en la economía luego la variación de la inflación suministra una señal de la brecha de la producción es decir, de la diferencia entre la producción efectiva y la producción natural, pero esa señal no es tan nítida como la mostrada en la cuestión 9,4, es decir, no es tan fácil como nada más tomar esta fórmula. En la vida real esto es mucho más complejo, entonces dice el banco central podría ajustar lentamente la tasa oficial y esperar a ver qué sucede. Entonces, como mencionaba, conforme va pasando el tiempo, el banco central va ajustando hacia arriba la tasa de interés para ir viendo cómo se comporta la economía y ver si finalmente se logra el equilibrio de pleno empleo o el equilibrio de medio plazo o de mediano plazo. La economía entonces tarda en responder, las empresas tardan tiempo en ajustar sus decisiones de inversión, conforme el gasto de inversión se desacelera en respuesta a un tipo de interés más alto, se eh, va eh, induciendo a una, eh, de, a una reducción en la demanda, a una reducción en la producción y a rentas más bajas. En este caso, los consumidores también tardan tiempo en ajustarse una caída en la renta y las empresas en ajustarse una caída en las ventas. Entonces, como hemos venido señalando y ha venido señalando Blanchard desde el inicio, este proceso de ajuste, los gráficos, eh, los supuestos dicen que es inmediato, ¿verdad? nada más se aumenta la tasa de interés, se, aumenta, eh, se reduce la producción y se alcanza un nuevo nivel de equilibrio en el de pleno empleo, pero... En la vida real ese proceso de ajuste no es tan fácil, no es tan rápido y no es tan eh, eficiente, es decir, no necesariamente los ajustes se hacen conforme a lo planeado. Eso depende mucho de las decisiones de los consumidores y de cuánto tiempo tardan en ajustar sus, eh, su demanda o su consumo o su producción ante, esta, eh, ante estas políticas en este caso, monetaria. Resumiendo, aun cuando el Banco Central actúa con rapidez, la economía tarda en regresar a su nivel natural de producción. Importante, durante el proceso de ajuste, la producción se encuentra continuamente por encima de su potencial, por lo que la inflación aumenta continuamente. Entonces, en A', en este punto A', el nivel de inflación es más alto que en A'. Recordemos, si la economía se mantiene en A, hay presiones en este caso para que la inflación continúe subiendo. Es decir, hay una presión inflacionaria constante. Depende de cuánto tiempo se mantenga la producción en, por encima del potencial, así va a ir subiendo la inflación. Si este año era un 8, el otro año es un 9, el otro años un 10, etc. Dependiendo de qué tanto se vayan haciendo. Que, tantas, que tanto se esté por encima del potencial y que tanta inflación se esté generando año con año. Entonces, ¿qué es lo que menciona? En este punto A, la inflación es más baja que en este punto A'. ¿Por qué? Porque este punto A' lleva todas esas acumulaciones de inflación de los años anteriores o del periodo anterior en el que se encontraba A' el nivel de producción por encima de ese potencial, entonces puede ser que ahora la inflación después de dos años ya no es un 6, sino es un 8, y si la del siguiente año es un 8, entonces se alcanza ese potencial, es decir, ya no hay variación en esa inflación, se mantiene en el 8%, pero aquí en el punto A era de un 6, por ejemplo. Entonces, este, este proceso de desplazamiento, del corto al mediano plazo, lo que hace es que se alcance el equilibrio a mediano plazo, pero con un nivel de inflación más alto. Ahora dice, si al banco inter le interesa, además de una inflación estable, que significa que si era el 8%, se mantenga en el 8%, si además de eso le interesa que el nivel de inflación sea bajo, es decir, quisiera volver al 6%, deberá subir el tipo oficial por encima de RN, es decir, por el tipo de interés eh, natural, a fin de generar una caída en la inflación hasta que ésta retorne a su nivel aceptable para el Banco Central. Entonces, tendría que hacer un ajuste, ya no llevar la tasa de interés que estaba en el nivel de, de equilibrio de A a RN, sino subirlo un poco más. ¿Para qué? Para que genere un proceso de caída más fuerte en la producción, se genere un equilibrio por debajo del pleno empleo y se genere una variación negativa en la inflación, de manera que la inflación ya no se ubique en ese 8%, sino lograr llevarla a un 6%, digamos, o un 4%, que sería el objetivo del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que se analiza aquí? Si el Banco Central desea alcanzar un nivel de inflación constante a mediano plazo entonces al auge inicial debe seguirle una recesión, es decir, una caída en la producción, no solamente lleva, basta llevarlo al pleno empleo sino inducir temporalmente a una caída en la producción para que haya una reducción en la inflación y una vez que se logre el objetivo, volver a subir en este caso eh, volver a bajar la tasa de interés de, de, de, de la que está por encima de RN hasta llevar la RN y ahí lograr entonces un nuevo equilibrio en la economía con un nivel de inflación más bajo. Es decir, el equilibrio dinámico que se da del corto a mediano plazo lo que hace es que en, entre más se mantenga generando inflación la economía por estar por encima de su potencial, más tendrá que hacer ajustes eh, el Banco Central para poder lograr la inflación objetivo, es decir, lograr la inflación baja y estable. Y en este caso tendría que llevarla eh, la producción o generar una contracción económica para que, se pueda, para que pueda haber una reducción de la inflación. Vean que en el punto C hay una variación negativa de la inflación, es decir, si estaba en 8 ahora va a estar en 7, el siguiente año o el siguiente periodo va a estar en 6, hasta lograr que se alcance... Ese inflación objetivo, y una vez que se logre, entonces se hace el ajuste rápidamente para poder eh, impulsar de nuevo la producción y llevarla al potencial, pero con una inflación más baja. Ahora, la reconsideración del papel de las expectativas. Dice: si en lugar de que el gasto público, eh, de que el público, perdón, espere que la inflación esperada sea igual a la inflación del año pasado, si este asume que la inflación será una constante que sería pi rayita con independencia de la inflación del año pasado, entonces tendríamos que hacer una, una variación en, la, en el análisis. En este caso, recordemos que podemos establecer una expectativa de inflación con respecto a la inflación pasada o con respecto a una inflación promedio que no tiene que ver con la inflación pasada. Es decir, en este pi la gente supone que la inflación es un 6%, si las, el año pasado fue un 7%, no va a afectar en que la gente estime que la inflación va a ser eh, siempre la misma o va a estar dentro de un rango que sería constante o una inflación de mediano plazo. Entonces, aquí lo que haríamos es variar este PIB del periodo anterior con la inflación pasada y lo sustituimos por un PIB rayita que sería esa inflación de medio plazo. Y entonces el análisis sería un poco diferente. En este caso, si con este supuesto dice una brecha de la producción positiva, recuerden que la brecha de producción positiva es que Y efectivo es mayor que la producción natural, genera un nivel de inflación más alto en lugar de un aumento de la inflación. En este caso, lo que se generaría es una tasa de inflación más alta que la eh, de mediano plazo, es decir, si la de mediano plazo es de un 6%, por ejemplo, esta sería un 7%, entonces va a generar una inflación más alta que esa inflación de mediano plazo, suponiendo que la economía se encuentra en A, nuevamente, que está por encima de su potencial, o por, en por encima del nivel de producción potencial, dado que la producción está por encima de lo potencial, la potencial, es más alta que la inflación esperada. Entonces, en este caso, pi es mayor que la inflación esperada. Conforme el banco central sube el tipo de interés para reducir la producción a YN, es decir, conforme va subiendo el tipo de interés para que se vaya a el equilibrio hasta A', la economía se desplaza a lo largo de la IS. Cuando la economía está en A', en este caso, a un nivel de producción YN, y a un nivel de tasa de interés oficial Rn, la, pro, la producción entonces retorna a ese potencial y la inflación vuelve a ser pi eh, rayita, es decir, a esa inflación de mediano plazo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Para que la inflación vuelva a este pi rayita o a esta inflación de mediano plazo, no hay necesidad o no habrá necesidad de que el Banco Central eleve r la tasa de interés objetivo por encima de RN durante algún tiempo. Por lo tanto, la labor del Banco Central sería más, más sencilla. Es decir, siempre que estas expectativas de inflación permanezcas, permanezcan lo que llaman ancladas, no es necesario que una recesión posterior compense el auge inicial. Es decir, si la inflación en este caso se mantiene anclada, es decir, a una inflación de medio plazo, a una inflación objetivo, entonces no va a ser necesario que el banco central induzca una recesión para alcanzar nuevamente el equilibrio eh, en, en mediano plazo con un nivel de, de inflación eh, aceptable o un nivel de inflación objetivo. Vas a consumir la tasa de interés, lograr que la producción caiga hasta la prima y se logra nuevamente YN y en este nivel de, eh, de producción de empleo la tasa de interés eh, perdón, la, la tasa de inflación va a ser igual a pi, rayita o la inflación objetivo. Entonces, esa sería la, la diferencia en cómo el anclaje de las expectativas de inflación facilita la política monetaria, en este caso, para lograr los objetivos planteados. Ahora, otro eh, problema que puede surgir a la hora de, de realizar las políticas para el Banco Central en este caso es lo que hemos visto como el límite inferior cero y en este caso los, las aspirales de deuda. ¿Qué vimos? Dice, si la producción es demasiado alta, el Banco Central eleva el tipo oficial hasta que ya retorne al potencial. Es decir, si la producción está por encima de su potencial, el Banco Central eleva el tipo de interés y con eso se reduce la inversión, se reduce la demanda, se reduce la producción, se reduce la renta, se vuelve a reducir el consumo y otra vez la inversión. Ahora, por el contrario, si la producción es demasiado baja, es decir, que estuviéramos trabajando en la economía por debajo del pleno empleo, el banco central lo que hace es reducir el tipo de interés oficial para que aumente la producción Aumenta la, la inversión, aumenta la producción, aumenta el consumo, aumenta nuevamente la inversión, etc. Y luego entonces se retorna a ese nivel potencial. O sea, en el mediano plazo el equilibrio es el potencial a un nivel de desempleo, de pleno empleo y a un nivel de producción del potencial Este planteamiento, dice Blanchard, puede torcerse, complicarse cuando se combina el límite inferior cero y la deflación, es decir, la caída en el nivel de precio, la caída constante en el nivel de precios, ya no es una reducción de la inflación, o sea, una variación en la inflación negativa, sino eh, una inflación negativa, ya literalmente, eh, entonces complicaría un poco las acciones del Banco Central. Entonces, tenemos, por ejemplo, la economía en recesión, Estaría en el punto A, al tipo de interés oficial R, la producción en este caso es Y, la producción del PIB potencial es YN, la brecha de la producción entonces en este caso es negativa porque Y es menor que YN, me da un resultado negativo y esto me genera presiones a la baja en la inflación. En este caso, en este punto, mencionaba la brecha de la producción es negativa, Y es menor que YN, o sea, el equilibrio de mediano plazo. Y entonces el equilibrio en el corto plazo está en una economía que está en su utilización. En este punto A, si nosotros vemos el equilibrio, nos estaría dando una caída constante en el nivel de inflación desde cero hasta el punto que, que hay acá, supongamos que es un punto porcentual, ¿qué significa? Durante este tiempo, si la inflación era un 5, ahora va a ser un 6 y mientras se mantén, eh, perdón, eh, ahora va a ser un 4, es decir, va a ir un, una variación negativa en, en la inflación, si continúa la economía en este punto, el siguiente año ya no va a ser un 4 sino un 3, el siguiente año ya no va a ser un 3 sino un 2, Conforme va pasando el tiempo, hay una caída constante en el nivel de precios. ¿Por qué? Porque la economía está por debajo del pleno empleo. Si está por debajo del pleno empleo, significa que esta tasa de desempleo equivalente es mayor que la tasa natural de pleno empleo. Y cuando la tasa de desempleo es mayor, entonces los precios tienden a seguir bajando. Recordemos, los salarios siguen bajando y entonces se generan presiones a la baja en la inflación. Ahora. ¿Qué debe hacer entonces el Banco Central para llevar a la economía a el equilibrio de pleno empleo? Entonces, en este caso, el tipo de interés oficial es R, lo tendría que llevar hasta Rn. Supongamos que este es el tipo de interés real de un 0%, tendría que llevarlo por debajo incluso del 0% para lograr que la economía se ubique en un punto B, que sería el de pleno empleo. ¿Qué significa? Recuerden que el Banco Central no puede establecer una tasa de interés nominal negativa, pero la real sí puede ser negativa. ¿Qué significa aquí? Si el Banco Central pone la tasa de interés de 0 y la inflación es un 1%, entonces 0 menos 1% me va a dar menos 1. Entonces la tasa de interés real sería en este caso menos 1. En este caso, ¿qué es lo que indica Planchard? Si sí, la tasa de interés ya es muy baja la economía, y aún así estamos muy por debajo del pleno empleo, incentivar la economía o dinamizarla va a ser muy complicado a través de la política monetaria, porque, como mencionaba, si ya no puede bajar más la tasa nominal del cero, es decir, ya no puede bajar eh, el tipo la tasa de política monetaria, lo más que puede hacer es ponerla en cero, la tasa de interés real implícita va a ser negativa siempre que haya inflación. En este caso, supongamos que la inflación es un 1%, entonces la tasa de interés real sería menos 1%. Y ahí se lograría el equilibrio en el punto B eh, fácilmente, o sea, bajando la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa si la economía ya, eh, o más bien, si no puede bajar más la tasa de interés de este 0%? Supongamos que... Eh, la inflación no es un 1%, sino un 0,5. Entonces, lo máximo que podría bajar el Banco Central, la tasa de interés nominal o la tasa política monetaria son 0. Le restamos el 0,5 de la inflación, entonces el equilibrio se ubicaría por debajo siempre del pleno empleo. O sea, ya no podría alcanzar ese pleno empleo. ¿Qué significa entonces aquí? ¿O qué es lo que dice Blanchard? Dice, el límite inferior 0 podría impedir que se alcance RN, es decir, el equilibrio o la tasa de interés de eh, pleno empleo o de equilibrio de pleno empleo. Suponga que la inflación inicial es cero. Digamos que es cero la inflación esperada. Entonces, el tipo de interés nominal va a ser igual al tipo de interés real y el tipo de interés nominal no puede ser menor que cero. Entonces, significa que el tipo de interés real no puede ser menor que cero. Si la economía estaba en el punto A y el Banco Central quiere lograr llegar a el punto B, que era YN, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque lo más que puede bajar la tasa de interés nominal es a cero y ya la inflación es cero. O sea, este es el mínimo que podría alcanzar en la tasa de interés y en este punto todavía vean que no se logra alcanzar el pleno empleo. Es decir, la economía va a permanecer constantemente por debajo del PIB potencial. Entonces, debido al límite inferior cero, el nivel de mínimo al que el banco central puede reducir el tipo de interés es cero, el cual combinado con la inflación es cero, entonces R es cero. O sea, no puede bajar más de aquí, no podría llegar a este Rn. Entonces, el banco central solo podrá reducir el tipo de interés real hasta cero. Y el equilibrio se ubicaría en A', es decir, siempre por debajo de la, de la producción, este potencial y en este punto igual se siguen generando presiones deflacionarias es decir presiones para que la inflación se reduzca dice en y prima que sería el equivalente o el equilibrio del punto A la producción aún está por debajo de la potencial por lo que la inflación continúa disminuyendo siempre que se mantenga aquí y vean que ya el banco central no puede hacer más no puede bajar más la tasa de interés siempre va a mantenerse disminuyendo. Conforme pasa el tiempo, va a haber una variación negativa en la inflación. En este caso, continúa hacia la baja en, este, durante el tiempo. Esto pone en marcha lo que los economistas denominan espiral de deflación o trampla, trampa de la deflación. Dice una brecha de la producción negativa implica una inflación decreciente, que es lo que hemos visto. Siempre que haya brecha negativa de la producción, donde el PIB efectivo o la producción efectiva sea menor que la potencial, va a haber presiones hacia la baja en la inflación. Esto implica que la tasa de interés nominal continúe en 0% y que el tipo oficial R aumente, induciendo a una, mayor, una menor demanda y una menor producción. ¿Qué significa esto? Conforme pasa el tiempo, si iniciamos con un 0% de inflación, vean que la tasa de interés que logró el Banco Central es esta. No puede bajarla más la tasa de interés real porque la inflación es cero. Entonces, este es el punto. ¿Qué pasa en el siguiente año? En el siguiente año, vean que como está por debajo del potencial, va a generar una reducción de la inflación. Entonces, ya la inflación no es cero, sino la inflación es... Digamos, menos uno Y si la inflación es menos 1, la tasa de interés real sería 1. Es decir, la tasa de interés real volvería más bien a subir en la economía. Y entonces, conforme la inflación se mantenga cayendo, es decir, ya la inflación va siendo negativa, la tasa de interés real va a ir aumentando. Entonces, conforme la tasa de interés real va aumentando, vean que el equilibrio se traslada cada vez más para arriba y en lugar de converger a un punto B, más bien se aleja del punto eh, inicial, que sería el, el, el punto A, o el punto A' prima, se vuelve a, a alejar y más bien genera mucho más presiones deflacionarias. Entonces, la deflación y la baja producción se retroalimentan mutuamente. La, la menor producción provoca más inflación y la mayor deflación conlleva a un tipo de interés real más alto y una producción más baja. Entonces, como mencionaba, iniciamos en el punto A, el banco central baja el tipo de interés, no logra bajar el, el tipo de interés lo suficiente por el límite inferior cero que existe. Si la inflación ya es cero, este es el máximo eh, o el mínimo que podría alcanzar la tasa de interés real, si conforme pasa el tiempo se mantiene este nivel de producción por, encima, por debajo perdón, del potencial, genera presiones de caída en los precios, si ya la inflación era cero, ahora será menos uno o menos dos, y entonces significa que si esto se vuelve negativo, entonces ya no tendríamos cero, si no, sería 0 menos 2, eh, entonces sería menos 2, digamos que la inflación sea un 2%, entonces menos 2, la tasa de interés real, entonces sería este, un 2%. En este caso, sería 1 menos menos 2, sería un 2% positivo, entonces conforme va pasando el tiempo, van generándose más presiones deflacionarias, cada vez va haciéndose más negativa la inflación y la tasa de interés real se hace más alta conforme va aumentando este, la, la, la inflación o, o la deflación, en este caso, conforme van cayendo los precios y entonces se va alejando más bien del punto o, el, o la producción objetivo, es decir, cada vez se va generando una mayor contracción económica y a su vez una mayor este, deflación. Entonces, en lugar de converger la economía al equilibrio a mediano plazo, más bien diverge de él con una continua caída en la producción y una deflación cada vez más profunda. En este escenario es poco lo que el Banco Central y la economía, eh, poco lo que puede hacer el Banco Central y la economía iría de mal en peor. Ahora, ¿qué pasa con una política de consolidación fiscal? ¿Qué es una consolidación fiscal? Supongamos que la economía tiene un déficit fiscal donde los gastos son mayores que los ingresos y entonces necesita reducir el gasto o aumentar los ingresos para poder generar esa consolidación, es decir, reducir ese déficit fiscal. Entonces, suponga que la producción es igual a la potencial y el equilibrio está en A Iniciamos en el punto A con un punto de equilibrio este, donde la producción es YN, o sea, es la, es la producción potencial. Entonces, en este punto la economía se encuentra en pleno empleo y además dentro del PIB potencial, es decir, estamos en equilibrio de mediano plazo. Suponga entonces que la producción es igual a la potencial y el equilibrio se da en A, Y es igual a YN, R es igual a RN y la inflación es estable, es decir, no hay variación, ¿por qué? Porque si estamos aquí en el equilibrio, vean que la variación es cero, no hay variación en la inflación. Entonces, suponga que existe un déficit fiscal y el gobierno quiere reducirlo y para ello aumenta los impuestos. El aumento de los impuestos desplaza la IS a la izquierda, en este caso, de IS a IS prima, y el nuevo equilibrio de corto plazo se ubicaría en A prima, es decir, a este nivel de tasa de interés de política monetaria, a la tasa de interés real implícita, vamos a tener un equilibrio en A prima con un nivel de producción ahora menor, al potencial y en este caso se van a empezar a generar presiones hacia la baja en la inflación porque hay una brecha de la producción en este caso este, pues, eh, negativa, ¿verdad? Tenemos que Y es menor que YN, entonces me van a generar una brecha negativa de la producción. Dado el tipo de interés oficial RN, la producción disminuye de YN a Y' y la inflación comienza a descender. Como he mencionado. Conforme pasa el tiempo va a haber una variación negativa en la inflación. Si la producción inicialmente puede la potencial, la, la consolidación fiscal induce una recesión. Es decir, si esta es la potencial, que así lo muestra ese equilibrio, y, ah, en este punto esa consolidación fiscal va a... Va a Provocar esa recesión donde hay una caída en la producción. Conforme la renta baja y los impuestos aumentan, el consumo cae por ambos motivos. Es decir, conforme va reduciéndose la, la producción, van bajando la renta y los impuestos además van aumentando, todo el consumo se ve afectado por los dos lados. Es decir, se ve afectado por T, por los impuestos, y se ve afectado también por la caída en la producción. En este caso, como la producción cae, también cae la inversión. Recordemos, se, se aumentan los impuestos, se reduce la renta disponible, eh, reduce la demanda, reduce la producción, se reduce la renta, vuelve a caer el consumo, se reduce en este caso la producción, vuelve o más bien cae la inversión y entonces se da un efecto tanto en el consumo como en la inversión. Entonces, a corto plazo, desde el punto de vista macroeconómico, esta consolidación fiscal parece una medida poco atractiva, ya que tanto el consumo como la inversión disminuyen. Entonces, en este caso, lo que vemos es que una política fiscal de consolidación fiscal que aumenta los impuestos va a generar esta, una recesión o una contracción económica. Pero, dice, ¿qué pasa a medio plazo? Dice, como la producción es demasiado baja, y la inflación decreciente, entonces el Banco Central actúa. El Banco Central no va a permitir que la inflación siga eh, cayendo y no se logre su, eh, su objetivo, y además, recuerden que una inflación cayendo lo que significa es que estamos por debajo del PIB potencial, y el objetivo del Banco Central también es llegar a ese PIB potencial. Entonces la economía se desplaza hacia abajo a lo largo de la is y la producción aumenta. ¿Cómo? Mediante la reducción en la tasa de interés oficial del Banco Central. Entonces, si el Banco Central redu reduce el tipo oficial, eso va a significar que aumenta la inversión. En este caso, aumenta la producción, aumenta la renta, aumenta el consumo. Y entonces, se va a ir generando un desplazamiento desde A' hasta A2'. Entonces, aquí el nuevo equilibrio o el equilibrio de mediano plazo se va a ubicar en A2'. En este nivel de equilibrio, vemos que se vuelve a tener una estabilidad en la inflación, ya no va a haber una variación en la inflación, ni hacia arriba ni hacia abajo, se logra el nivel de pleno empleo, es decir, el YN, en este punto también la tasa efectiva de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo y entonces se da el equilibrio en el mediano plazo. En el mediano plazo. Ahora, en A2', en este punto, la inflación vuelve a ser estable, lo que mencionaba, vuelve a ser, si, antes, si el año pasado fue de un 6, este año es de un 6, entonces es estable la inflación, se logra ese equilibrio en, en, en de, del mediano plazo y el tipo oficial necesario para mantener esta inflación estable ahora no es RN inicial, sino hay un nuevo interés de equilibrio de eh, RN en el mercado de bienes y de, de dinero. Entonces, para mantener, en este caso, dice, en, en A2' la inflación vuelve a ser estable y el tipo oficial necesario para mantener la producción en su nivel potencial es ahora RN, es decir, más bajo que antes. ¿Qué pasa en el nuevo equilibrio A2'? Dice, como la renta es la misma que antes de la consolidación fiscal, pero los impuestos son más altos, el consumo es menor, aunque no tan bajo como lo era en el corto plazo. Como la producción es la misma, pero el tipo de interés es más bajo, ahora la inversión es mayor que antes. Entonces, durante este proceso de, de, de cambio en el equilibrio, desde, desde A a A', a A2', lo que hay es, en este caso, más bien el paso de A hasta A2', lo que hay es una recomposición del PIB, qué significa este aumento en los impuestos va a reducir el consumo, pero la reducción en los intereses va a aumentar la inversión. Entonces, en resumen, la reducción del consumo se compensa con el aumento en la inversión, de modo que la demanda agregada y por tanto la producción no varían, se van a mantener entonces en este equilibrio YN. Este resultado hace que la consolidación fiscal parezca más atractiva siempre que haya una estrecha coordinación entre el Banco Central y el Gobierno, es decir, una estrecha coordinación entre la política fiscal, en este caso, y la política monetaria, para poder reducir los efectos adversos que podría producir la política fiscal sobre la producción. El límite inferior cero podría afectar el alcance del objetivo de la política monetaria, Contrarrestar la recesión provocada por la consolidación fiscal. Con un tipo oficial ubicado casi en cero, la política monetaria sería incapaz de contrarrestar los efectos adversos de la consolidación fiscal sobre la producción. Esto sucedió en la zona euro durante la crisis 2008-2009. ¿Qué significa esto? Si ya este, por ejemplo, estaría aquí la tasa de interés cerca del cero, no podría alcanzar nuevamente el equilibrio en YN? ¿verdad? Esto va a depender de qué tanto, eh, qué, de qué tan cerca esté de cero la tasa de interés y la tasa de interés real que a su vez depende de esa inflación porque siempre que se mantenga la brecha de la producción negativa vamos a tener eh, en este caso eh, eh, una caída constante en el nivel de precios. Ahora finalmente vemos los efectos de un aumento del precio del petróleo. Y hasta ahora se han analizado perturbaciones de demanda que desplazan la curva IS, pero no afecta a la producción potencial y, por tanto, la posición de la curva PC no varía. Hay perturbaciones que afectan tanto a la demanda como a la producción potencial, como por ejemplo las variaciones en el precio del petróleo. En el libro se muestra una serie histórica de los precios del petróleo, donde se presenta la crisis de los 70 donde se presenta también la crisis de 2009 y todavía aquí no se presenta la eh, crisis del eh, actual. Sin embargo, dice, los factores que provocaron los fuertes incrementos en el 70 y en el 2000 fue en el 70 la creación de la OPEP, que fue capaz de actuar como un monopolio y subir los precios, se generaron perturbaciones causadas por guerras y revoluciones en el Medio Oriente. Y en el 2000 se dio un veloz crecimiento de las economías emergentes, especialmente China, que indujo a un acelerado crecimiento de la demanda mundial de petróleo y por tanto una, una continua subida en el nivel de precios. Ahora bien, ahí dentro de esta misma también hay procesos de caída fuerte en el nivel de, de precios en este caso, los factores que provocaron las fuertes caídas en el 2008-2014 fueron los siguientes. En el 2008, como consecuencia de la crisis que indujo una recesión y por tanto una caída en la demanda de petróleo. En este año hubo una fuerte caída en la producción a nivel mundial, recordemos la crisis, y eso generó una caída en el precio de, de petróleo. Y en 2014, eh, una mayor oferta por el aumento de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos se dio. Provocó este, un incremento en, en la producción de manera importante y una caída en el precio del petróleo. Y también se generó una ruptura parcial del carter de la OPEP, es decir, donde se negocian, eh, o este, vamos a decir, monopolio que negocia los precios de los combustibles o del petróleo a nivel internacional. Esta mayor producción de petróleo que realizó Estados Unidos era. Hizo mediante una nueva estrategia de, de extracción del de este, de, de petróleo, lo que llamó el petróleo de esquisto o a través del fracking. Dice La técnica denominada fracking que ha despertado tanto debate medioambiental por el peligro de movimientos sísmicos y el riesgo de contaminación de los acuíferos se lleva haciendo desde hace más de 70 años en Estados Unidos. Sin embargo, aumentó fuertemente la producción en 2014, o sea, la utilización de esta técnica, y generó un aumento importante de la oferta de petróleo a nivel mundial. Este gráfico lo saqué más recientemente para mostrar la crisis eh, 2020, en este caso la fuerte caída en el precio del petróleo, en este caso muestra el WTI, el precio de referencia. Esta caída es provocada por la por la afectación tanto de la producción como un frenazo de la demanda. Es decir, había un exceso de producción y a su vez hay una caída fuerte en la demanda. Tuvo un doble efecto y por eso se generó una caída muy fuerte en precios del petróleo e incluso en Estados Unidos se generó en algún momento una, una caída, una eh, negociación de los precios negativos. Eh, en el mercado, en el caso del petróleo, para, eh, como consecuencia del exceso de, de, de existencias o de reservas que está teniendo la economía, producto de la paralización de la economía mundial y, de, por tanto, de la demanda del, del de los, de los, de petróleo y sus derivados. Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las consecuencias de un mayor precio del petróleo? Que analiza Blanchard, ¿qué sucede en el corto plazo? Dice, en el modelo que, hemos usado no incluye el precio del petróleo y se ha usado el supuesto de que la producción se obtiene eh, utilizando únicamente trabajo. Recordemos lo que vimos sobre los factores de la producción, que se asumió que el único factor de la producción era trabajo, entonces Y era igual a N y entonces por tanto era igual a salarios. La manera simple de ampliar el modelo es reconociendo explícitamente que la producción se obtiene utilizando trabajo y además otros factores productivos como la energía y luego averiguar qué efecto tiene una subida del precio del petróleo en el precio que fijan las empresas y la relación entre la producción y el empleo. Entonces el método que utiliza Blanche es captar la subida del precio del petróleo mediante un aumento de M que era el margen de precios sobre el salario. Entonces un aumento del margen de M provoca un aumento en los precios y una reducción en el salario real. Entonces recordemos el gráfico del mercado de trabajo, entonces en el, el aumento de M va a generar una reducción del salario real y el equilibrio pasaría de A a A', donde la tasa natural de desempleo pasaría de UN a UN', es decir, una tasa natural de desempleo más alta, ¿por qué? Para que la gente acepte un salario real más bajo, tendría que haber un mayor nivel de desempleo en la economía y por eso se traslada hacia UN'. Entonces, la ecuación de salarios con pendiente negativo dice eh, una, una tasa de desempleo más alta induce salarios reales más bajos, que es lo que hemos visto. Entre más alto sea el salario real, más baja la tasa natural de desempleo. Entre más bajo sea el salario real, más alto es la tasa natural de desempleo. La ecuación de precios se presenta mediante la recta horizontal WP igual a 1 entre 1 más M, que vimos en el capítulo anterior, el equilibrio inicial en A, la tasa natural de desempleo en UN, un aumento de M desplaza hacia abajo la ecuación de precios de PS a PS prima. Cuanto mayor sea el margen, menor será el salario real implícito en la fijación de precios. Es decir, entre más aumente M, que más aumenten los precios del petróleo, más caerá el salario real porque más aumentarán los precios. Y el equilibrio es traslada de A prima, el salario real cae y la tasa natural de desempleo aumenta. Como las empresas tienen que pagar más por el petróleo, el salario que pueden pagar es más bajo. Lograr que los trabajadores acepten ese salario real más bajo va a exigir un aumento del desempleo. El aumento de la tasa natural de desempleo conlleva a su vez a una caída del nivel natural del empleo. Si suponemos que la relación entre el empleo y la producción no varía, entonces la caída del nivel natural de empleo conlleva a una caída idéntica en la producción potencial. Entonces, una subida del precio del petróleo va a inducir a una caída en la producción potencial. En este caso, vamos a ver el equilibrio inicial que se encuentra en A. Cuando el precio del petróleo sube, el nivel natural de producción cae y la curva PC se desplaza hacia arriba. Entonces, en este caso, se desplaza hacia la izquierda. Si la IS no se desplaza, es decir, no hay variación en el equilibrio del mercado de bienes y el Banco Central no modifica el tipo oficial, la producción no varía. Pero al mismo, tiempo, al mismo nivel de producción le corresponde ahora una inflación más alta. Es decir, si no varía la IS y no varía la RN a este nivel de producción ya no estaría, o más bien, eh, ya no se mantendría la inflación en cero o sea la variación de la inflación en cero o la inflación constante sino que empezaría a subir la inflación es decir va a haber una variación positiva en la inflación en este nuevo punto de equilibrio entonces si dados los salarios el precio del petróleo induce a las empresas a subir sus precios por lo que la inflación sería más alta. El equilibrio a corto plazo pasa de A a prima. Eh, perdón, pues el equilibrio a corto plazo se da en A prima y la producción no varía, pero la inflación es mayor. Es decir, A, el equilibrio se va a mantener en A porque no hay una variación de la IS ni va a haber una variación de la LM, el equilibrio se mantiene en A, pero en este punto pasamos en el equilibrio en el mercado de trabajo de un YN a en este caso con una variación de la inflación cero a una variación de la inflación positiva si el banco central no modifica este tipo oficial la, la producción continuará superando el nuevo nivel de producción potencial es decir ya este no sería el nivel de producción potencial sino es el que determina la nueva curva pc que sería un nivel de producción más alto si la economía se mantiene en este punto Va a seguir generando presiones inflacionarias porque en este punto la prima se va a mantener por encima del pleno de empleo. Es decir, aquí sería el Y y aquí el YN el nuevo YN. Entonces estaría con una brecha la producción positiva y va a generar presiones inflacionarias. El, en este caso el Banco Central tendrá que elevar el tipo oficial para estabilizar la inflación, es decir, evitar que la inflación siga subiendo va a tener que aumentar la tasa de interés eh, implícita real para reducir la producción, en este caso se reduce la inversión, se reduce la producción, se reduce la demanda del consumo y luego la inversión y entonces logra un equilibrio en YN donde sería el nuevo equilibrio de pleno empleo, este equilibrio de mediano plazo, entonces al subir el tipo oficial la producción empieza a caer hasta llegar a YN y a prima y alcanzar el nuevo equilibrio en A2', que sería el equilibrio a medio plazo. A medida que la producción cae, la inflación seguirá aumentando, por lo que el nuevo equilibrio se da a un nivel de precios más alto. Es decir, pasar de este equilibrio a este implicará un nivel de precios más alto, porque conforme estuvo la economía, en este nivel de producción o por encima del potencial se fueron generando presiones inflacionarias, lo que fue aumentando la, la inflación hasta que llegó a un punto de un nivel de inflación más alta. En este punto, esa inflación más alta ya no va a variar más, es decir, si fue un 9%, ahora seguirá siendo un 9%, pero esta inflación de aquí, del punto A2 prima, es más alta que la inflación que había en el punto inicial o en el punto a un nivel de, de, de pleno empleo mayor que el actual. Entonces, durante ese trayecto, la menor producción va asociada a una mayor inflación, lo que se le domina esta inflación. Entonces, en este caso, mientras va generándose más inflación, va generándose también menor producción. Es posible que una subida de los precios del petróleo provoque en el corto plazo un desplazamiento de la IS hacia la izquierda. Es decir, puede ser que esa subida en los precios se provoque un traslado de la IS. En este caso, se supuso que la IS no, no variaba. Si el Banco Central quiere bajar el nivel de inflación que se ubique en los niveles de antes de la subida de los precios del petróleo, deberá inducir una recesión para ubicar la producción por debajo de la potencial por algún tiempo para provocar una reducción del nivel de inflación, que es lo que vimos antes. Si el Banco Central quisiera. Recordemos, de, de A a prima la inflación de aquí es más baja que la inflación de este nuevo equilibrio. Entonces, para lograr una inflación más baja tendrá que el Banco Central subir más la tasa de interés de manera que se provoque una recesión, una caída por debajo del potencial para que se generen presiones a la baja en la inflación hasta que el Banco Central considere necesario para eh, el, la inflación objetivo y luego volver al equilibrio donde se da el pleno empleo. Entonces, para esto sucede lo mismo analizado anteriormente que habría que inducir a una recesión. La forma en que se determinan las expectativas de inflación también influirán en la determinación del nivel de equilibrio de mediano plazo, asumir que la inflación sea igual a la del año pasado o asumir que la inflación sea constante, es decir, la inflación pi rayita. En el segundo caso, no será necesario que el Banco Central reduzca más la producción para que baje la inflación. Entonces, en este caso, como mencionaba y como vimos antes, si las expectativas de inflación son, eh, se determinan eh, asumiendo que son las mismas del año pasado, tendrá que generarse una recesión, que es lo que mencionaba, aumentando más allá de RN la tasa de interés, para reducir la, el nivel de inflación. Pero si la expectativa de inflación es la inflación de mediano plazo, entonces el Banco Central no tendrá que inducir a una recesión para llegar a, a eh, al nuevo digamos a, a una inflación objetivo del banco central y que sea congruente con el nivel de pleno empleo.